Más problemas para Pampita. La productora de Pampita Online le hará juicio. Más problemas para Pampita. La productora de Pampita Online le hará juicio. En este último tiempo a Carolina Arduin le pasó de todo. Se sacó con una notera de Los Ángeles de la mañana, se distanció de Pico, Monaco y dejó su trabajo en el programa Pampita Online. Hoy trascendió la noticia de que sus ex empleadores quieren llevarla a los tribunales. Desde la revista Pronto. Aseguraron que estarían molestos por la forma de comportarse de la modelo con respecto al programa. Si algo le faltaba era esto. Recordemos que en medio de todo el escándalo de su separación, Pampita se fue a Europa. Y, desde allá, dio idas y vueltas sobre retomar su rol en el ciclo. Después de anunciar que no volvería, pidió hacer una última emisión de despedida a la que, finalmente, no asistió. En un manotazo de ahogado. La productora tomó la decisión de continuar con el ciclo hasta que la morocha defina qué quiere hacer. Pero en todo este tiempo no hubo novedades y la gente de Quarzo Entertainment agotó su paciencia. Según Pronto, contemplan seriamente la posibilidad de iniciar acciones legales contra ella por incumplimiento de contrato. En los próximos días habrá una reunión para definir los pasos a seguir, pero parece que será una larga encrucijada. El hijo menor de Benjamín Vicuña, lo hizo pasar un incómodo momento al mencionar a Pampita en una nota. La inocencia no tiene límites. En este caso, el hijo menor de Benjamín Vicuña y Carolina Pampitardo Ain, fue el protagonista de un blogper al mencionar a su mamá en una nota de Vicuña en su regreso al país. Luego de su viaje por España, Benjamín Vicuña llegó a la Argentina en compañía de sus hijos, Bautista, 10, Beltrán, 6, y Benicio, 3. Y sufrió un incómodo momento en público. En una nota para el programa Los Ángeles de la Mañana el hijo menor del actor le gritó, papá, papá. Y cuando Vicuña le preguntó, ¿qué mi amor? El nene dijo le dijo ahí estuvimos con mamá, señalando un café del aeropuerto donde se vio a Pampita con sus niños semanas atrás. La situación generó risas entre los cronistas que se encontraban en el lugar, y la incomodidad del chileno que prefiere no hablar públicamente de su expareja y madre de sus hijos. Coti Álvarez confesó que pensó en abortar pero no pudo. Coti Álvarez se separó luego de un noviazgo de 7 años. En medio del drama que significa una ruptura, la ex gran hermano 2011, se enteró de una noticia que parecía complicar las cosas, estaba embarazada. Imagínense mi angustia y mi crisis escribió la estrella de reality show en un post de Instagram. Y agregó, recién me había separado y mudado, no deseaba ser mamá soltera y tampoco creía que era el momento. Justo en el momento en que se debatía el aborto, se me pasó por la cabeza punto pero no pude, solo comenzó a llenarme más y más de amor.